Un saludo para, para Junior, el, el, el padre de... El padre de, de, nuestro, amigo, de nuestro amigo y hermano Sonidita. Allí. Sonidita, eh. Y él, y, Jerry, Jerry, el padre de Jerry, Jerry Junior, eh. Está tío. hecho bien, él. don. ¡Diblo! Y el televidente nuestro. Así es. Señores, eh. Monza la para vuelve a encender la pámpara en las redes sociales. Póngame ahí la fotico de esa belleza de carro que le regaló a Dalisa Alegría, ayer, una de las cualidades del intérprete urbano Mozart Lapara es que suele sorprender a sus parejas de gran manera. ¿Y de qué manera? El artista aprovechó las navidades para sorprender a su novia, la actriz Dalisa Alegría, con un costoso vehículo valorado nada más y nada menos que en unos 170 mil. Dólares. Me encanta sorprenderte cuando menos te lo esperas. Oy, Felicidades mi amor, eh, okay. que lo disfrutes. Oye, ya. Me pone la autora, que eh, escribió el artista eh, eso, eso en sus redes sociales cuando compartió la imagen de este hermoso auto. Los comentarios nos hicieron esperar, algunos felicitándole, otros haciéndole alusión a lo que diría su pareja Alexandra Hattu eh, eh, Moza, tú eres mío pero no me gustó ahí ¿Por qué, More? No me gustó porque es que ahorita viene la doctora y comienza a ver esos tipos de carro ahí <risa> eh, y de una vez Comprele <risa> eh, su carro sabes, a la que doctora! Quieren, quieren un regalo caro y van a tú, señores, tú tienes! Y, tú tienes, y tú no, tienes. Venden, ya regala chocolate Yo necesito lo, que mi novio yo. también Nadie me la, regale ¿tú? uno ¿tú que pago mucho taxi ¿Eh? Ya, ya me pidieron Navidad ya Por pues cierto de, antes que te, eh, Perdón que interrumpa el tema de Liz Estos tipos Tanto Tanto Co el buchu, Con el, el, Maña, el tanto bla, eh, eh. ¡Tanto ¡Tanto doblado! Eh. Eh, eh, eh. por, por eso estaba callando, eh. por, por, por eso, por eso eh. que tú me vas Por eso, era, por eso eh. era que Néstor Te estaba llamando anoche Claro de, de, de, de creo que eh. le estaba llamando Te voy a llamar tí, Liz La próxima vez Porque oh, No, tú me cruzaste eh. por el lado Y te dijiste que no me viste pero... ¡Ay! para ¿Eh? la compañía? No, yo no me di cuenta, ¿sabes? Cuando yo ando con la pan para, ahí, para no allá, like. a sentarme a todas. <risa> ¡Eh, señores! Bueno, está bien. Hay, hay, dicen unos rumores que supuestamente que eso fue, que, que fue la misma de que se los regaló. No, eh, no, le, no. Ellos hay tigre tan fuerte en las redes. <risa> Que le sacan, que, que ese es el el, la marca de carro, el cilindraje. Ese es uno de los más caros, pero no es bueno, que se... Oye... Si Comenzaba a comparar también con los regalos navideños que le ha dado moza a sí, su ex esposa Oye, hubo eh, eh, nuestro amigo de Fuego a la Lata. Uh -huh. eh, subió una, que... Juan Carlos, lo mío. Eh, ¿Cómo que se llama? Es eh, macerati, ¿eh, caro? Maserati, eh, un macerati, un Maserati bueno. estamos en macerati porque la poche caliente <ríe> <él> eh, <ríe> Alexandra, él le regaló era una, una pocho, Él le regaló una <ríe> sí. Ya tú sabes. No, pero está bien. Bueno. Es, su, es su pareja. Entonces, el lío es que aquí todos lo critican. Ya que él hizo eso... Porque supuestamente Alessandra en Santiago rompió. Mira. y que como le fue muy bien a, a Alessandra... Para Santiago para apagarla. Pa ¿eh? que, que para pa Una es, cosa sonido, apaga la otra. No, porque que, y también nos puede... Que cheguen ahí cuidado porque que yo no sé de dónde han salido tantos fanáticos de Alessandra. Próximos... Cada vez que uno hace un comentario en contra de Alessandra, cuáles... te comen... Sí, Esperen en los próximos días una foto de Alessandra y... con Osuna. Oh, yeah. Oye, ¿y cuántas y cuánta mujeres dos lidas no hay en, en este país? Hay ¿Por qué por ese auto? Señora, no, por eso es su novia. No, no, escúchame, termina, tú no me dejas hablar. Por eso okay. que tú te vas alante. Oye, estoy okay. hablando de dos en un sentido de que terminan con personas aún queriéndola. Por eso que la, la MVP tiene muchos seguidores. Porque son mujeres. ¿Tú crees que ella se ha dado cadena? Que Dalisa. Dalisa ¿Mm? se ha dado cadena. Sí, porque ella se ha quedado como callada, tranquila. Sí, callada, una mujer en eh, su casa. No, y yo veo como que. Pero tan, esta mujer, la de, de, de, después del palo dado. El que ha salido, dije, dije, la Kardashian, Señores, que la quinta Señores, atención. Atención a los seguidores de Alexandra. <risa> el que está hablando aquí en esto, yo no hablaba hoy de no, Alexandra. No, yo ¿sí? no le voy a... Para yo... que ahorita no me acaben a mí. Ella, bueno. tiene, ella tiene que hacer algo productivo. Algo... Yo lo que creo es que Alexandra... Con ese dinero, con que ella gana en el gobierno, yo también lo que creo es que puede como donarlo. ¿verdad? Para mí, para claro. mí... Si sí es posible que exista entre ellos una guerra mediática. Paso a explicar. Como que... De un lado, o sea, Dalisa pone fotos, Alessandra pone fotos. Sí, que porque cada... que es lo lógico. Eh, hay una hay una, hay una, guerra como media mediática. Y yo te eso. apuesto que en la familia hay otra guerra. No, señores. Un lo... hermano de muerte. Porque música, si, la hermana, no si la hermana la Es que salió nosotros, hablando. el público, no superamos las cosas. Sí, lo natural son, mira, es pero... que ellos son pareja y suban fotos. Oye. Y yo... lo natural es que Alessandra también suba sus fotos de cómo está haciendo su vida, porque ella es una figura. Ahí va, ahí El morbo manera. lo creamos nosotros realmente. Ya Vamos Ay, a darle mano a darle de esa gente que hagan su vida. Hay los fanáticos, los fanáticos viven todos los días. Ya, todo yo los te he puesto que en la familia también hay una discordia. Y mira, Fulanita. Porque eh, cuando miraba a Alessandra, tanto tiempo con Moza, tiene un, un, un ¿Cómo es? Un, no, cun, no es así. O, mm. La familia de Moza y Alexandra no se llevan. Espérate, tú estás muy enterada. Hey, Siempre hey. hay una espinita o, o fulana, mira, yo no le hago coro a esa mujer, para que no creas tú que esto con los otros, ¿tú entiendes? Porque a veces hasta para ganar rayas. Así. No, de hecho se decía oh. en las redes, se decía mucho en las redes, que Mozart no frecuentaba a su familia porque Alexandra y su familia no oh. se llevaban bien. Sí, se pero ahí salió la hermana de Alexandra a hablar de eso. O sea, si la hermana de Alexandra salió a hablar, es porque en verdad existe una guerra mediática. O sea, una guerra mediática entre ellas dos. O sea, que a ver cuál de las dos sobresale en las redes. Es lógico que Alessandra tiene una gran ventaja porque, porque la tiene gente, fanaticada, gusta... no, y que la gente... Sí tiene una fanaticada. Al realiza, público no. le gusta mucho las víctimas. Al público les encantan las víctimas. Sí, pues eso es lo que yo creo. Y yo creo que entre ellas dos eh, están llevando eso. Por ejemplo, ahora pasó eso de vehículo. Yo vi a mi amigo José Peguero. un fresco, José Peguero. José Peguero de los míos. ¿Y Jerry qué? Eh, José Peguero que estaba diciendo, estaba comentando que ahorita va a venir y que... Alessandra y se autorregala No, no, un out, Una foto. Una ¿Eh? foto. Que dije, Gracias, pero no sé quién fue que me lo regaló. No sé quién fue. <ríe> no, pero sí creo que existe una guerra mediática entre ellas dos. O sea, como que a cada una sube algo. Por ejemplo, ella sube una foto ahí. Del casi, tú sabes, con muy poca ropa. Alessandra. Y los tigres, ya tú sabes. Jerry ya no, la tiene. Jerry, Jerry with la vio. Ya ella la tiene de calidad. No, lives. ya hizo un póster en su casa. Entonces, Todos los likes. Entonces. Jerry... Eh, nada Entonces nada eh, Yo creo que ellos ellas Se están manejando de esa forma se Están buscando mucha publicidad entre ellas dos Una con un vaina de, de, de asociación de ayuda Otra de que como la aquí Kardashian Buscando o, o fotos con Bad Bunny Ayuda ella o, tiene, ella en Odalisa ella. tiene como Mozart Una ah, fundación ya, de ayuda ya, sí. Entonces se están buscando lado como que esa, esa guerra como media mediática. A ver cuál lado está cogiendo más sonido o cuál lado apaga paga, cuál. quien. Que suelten esa situación y cada quien haga no... su vida ya. Bueno, y es difícil. Bueno, ahí Dalisa va, va, va, va, va difícil porque Alexana tiene un arrastre de, no, de demasiado fin. grande. El tipo tiene un, uno, una fanática. Lo no han comido varias no, y nos veces. Lo ella. Sí, ya está eh, Económicamente y, y en publicidad y en vuelta, está aprovechando. No, no, ella es. porque ella está poniendo los pájaros. A que aquí. le vaya bien, todo bien, todo nítido. <Susurra> <Susurra>